Um, ok, aquí estamos en Chile, entonces el presidente de la FED, eh, en Europa, en todo el mundo, en otros países de América Latina, Chile como se puso en el mapa político, digamos, hace unos años, cuando se vieron como carnes marchas y mucha violencia policial eh, por parte de los estudiantes. ¿Puedes explicar un poco sobre el rol de los estudiantes en Chile? ¿Como que...? ¿Históricamente o solamente desde el 2011 en adelante? Lo, ver, ¿Por qué es importante? ¿Lo que hacen los estudiantes como general? ¿Por qué, por qué son una fuerza en este país? ¿Y ¿qué, qué ha pasado desde el 2011? O sea, bueno, los estudiantes históricamente en Chile, desde el año. desde el principio de 900. Eh, siempre han jugado un rol crítico y como protagónico en ciertos espacios de la política. Eh, de hecho, la Federación de Estudiantes de Chile, la FECH, que es la que ya eh, presido yo, eh, se funda en el año 1907 con el objetivo de instalar el tema de la cuestión social en Chile, con el conflicto de las desigualdades, de una oligarquía eh, muy elitista que no daba espacio a las clases populares en Chile, y, y la fecha bueno, ha sido relevante, la, los estudiantes han sido relevantes cuando han logrado hacer síntesis o, o recoger los anhelos, dolores y demandas que tienen los sectores populares, eh, y los logran encarnar dentro de su propia vocería y los proyectan a nivel nacional. Eh, y eso ocurrió en distintos momentos de la historia de Chile. Eh, los últimos ejemplos pueden ser incluso eh, cuando asumieron la unidad popular con Salvador Allende, después una lucha y resistencia contra la dictadura, que también la encabezaron principalmente los estudiantes, eh, y luego yo creo que el, el más hábito otro recordaba el 2011, donde encarnan un, un llamado, un, un anhelo de, de mejorar las condiciones de vida de las personas que era a través de la educación, como uno si se educaba podía adquirir mejores sueldos, un mejor trabajo, eh, y ese, ese mito no se estaba cumpliendo en Chile. Y ahí los estudiantes salen con una crítica y después salen con la, con la consigna como educación pública, gratuita y de calidad. Y además de eso, con otra consigna que igual es importante, que es el final lucro. Acabar con el lucro de la educación, porque el lucro hace daño dentro del sistema educativo y permite que este tipo de cosas ocurran, que hayan estudiantes de segunda categoría, de primera categoría y etc. Y ese, ese 2011 se instala eso como consigna, pero detrás de eso hay una concepción de la educación como un derecho social, que sea un derecho para para todos, que es un derecho que nos damos los seres humanos, por nacer seres humanos, eh, como nos educan y nos enseñan a hablar, pues nosotros creemos que la educación en todos sus niveles debería ser más o menos de la misma lógica y por ende el Estado debería garantizarlo. Eh, en este caso nosotros, bueno, en, en nuestro país tenemos un sistema aparte de ser privado en su completitud, es decir, que todos pagamos aranceles, pagamos para eh, estudiar y en eso tanto en las universidades públicas como en las universidades privadas. Todas pagan. Todos tenemos que pagar en eso. Y tenemos que endeudarnos, etc. Y además de eso ocurre que solamente el 15% de la matrícula de la educación superior, de los estudiantes de educación superior, están en las universidades públicas. Todo el resto están en las universidades privadas. Eh, y eso ocurre por dos razones principales. Una, que el Estado abandona sus instituciones, no le entrega recursos, entonces la obliga a competir en el mercado. Y por otro lado... Eh, crea un crédito que se llama el CAE, Crédito aval del Estado que lo que hace en concreto es hacer un incentivo al crecimiento del mercado privado de la educación superior y quien paga ese incentivo no lo paga el Estado, sino que lo pagamos todos nosotros con nuestra deuda eh, Una también bien perversa igual. y eso ocurre en el año 2006, no ocurre en dictadura ocurre en la democracia en el de hecho de de la agua, principalmente. y eso eh, bueno y eso lleva a que, que tengamos el sistema que hoy tenemos y a partir de eso, bueno, hasta el 2011 esa movilización, y se va profundizando año a año las movilizaciones, se mantienen masivas, no, no han dejado de ser masivas, eh, porque no ha cambiado el sistema en su totalidad. Y, y eso igual permite, además de, de cuestionar el sistema educativo, también cuestiona, pasa a cuestionar el sistema institucional político. Es decir, hay un cuestionamiento de parte de los estudiantes que no queda solamente en el tema reivindicativo educacional, sino que llega a decir, bueno, aquí es posible hacer otra forma en Chile, que Chile funcione de otra forma, que no sea tan injusto. Eh, y bueno, y, y en esa misma línea, o sea, van pasando los años, algunos dirigentes estudiantiles suben posiciones dentro del Parlamento, pero muy pocos, tres dirigentes básicamente. Y, y después de eso, las mismas organizaciones que estaban dentro del estudiantil, en conjunto también con otras generaciones, empiezan a conformar eh, como otro partido político y organizaciones políticas que llegan a conformar el Frente Amplio, que es lo bueno, que es hoy día. Ok, vamos a volver a eso. Eh, entonces, ustedes salen a las calles, marchan. Eh, y se ve en televisión internacional porque la policía reacciona de una forma bastante brutal. Eh, ¿A qué se debe eso? Y, y, y no hace, si la policía actúa así, que para ustedes va a ser más difícil reclutar gente y a ese tipo de marchas. O sea, nosotros, la criminalización que hace el Estado de los movimientos sociales en general en Chile no es solamente con el movimiento estudiantil. Eh, el estado chileno en particular es eh, un estado bien peculiar, creo yo, porque es un estado neoliberal que tiene muy debilitada su función social, garante, eh, no entrega no tiene gran infraestructura en sus ministerios, de hecho, para, por ejemplo, fiscalizar la educación, fiscalizar las pensiones, fiscalizar la ISAPRE, no es muy bueno, no es muy fuerte. De hecho lo han debilitado en esas áreas, pero es muy fuerte en otras áreas como las áreas militares, eh, la policía, eh, en términos de, lo, de la entrega de becas o fondos focalizados, es decir, yo, yo le voy a entregar un, un recurso a, a esto para que se compre una casa muy, muy baja, pero el gasto focalizado no es que ellos construyan la casa, sino que la entregan para que después la gasten en el mercado. Entonces, un estado muy neoliberal y en eso el estado policial sí, sí, se refuerza, o sea, hay un, un refuerzo en, en profesionales de, de la policía eh, y con distintas funciones. Entonces, en, el, y en eso el movimiento estudiantil tiene un rol y lo, lo criminalizan pero también por ejemplo han criminalizado el movimiento mapuche eh, que es un movimiento indígena que es milenario que, que yo creo que es de los pocos pueblos indígenas que ha resistido culturalmente a embates tanto de los españoles en su momento, después del Estado chileno nuevamente sigue constituyéndose como un polo y el Estado ha respondido eso no con una política de, de cómo vemos un diálogo sino que con una represión más que nada o con una una de demanda y también, bueno, aparte de nosotros como estudiantes, lo hemos visto los, los trabajadores también. O sea, movimientos de trabajadores eh, del cobre principalmente también han tenido muertos. Eh, por las forestales también han tenido muertos. Eh, por distintas manifestaciones que han ocurrido en Chile. Entonces, no es una novedad eso. O sea, es una, una cuestión constante que nosotros creemos que hay que cambiar. De hecho, en Chile también todavía opera una ley que se llama la ley antiterrorista. Que es una ley que... Eh, no tiene el principio de inocencia sino que eres culpable hasta que se muestre lo contrario entonces si tú te, te, te metes dentro de esa ley tú te vas preso hasta que el juicio acabe y demuestre que tú eres inocente eso lo hacen con el pueblo mapuche por eso el pueblo mapuche tiene muchas huelgas de hambre por ejemplo. Eh, entonces una forma que ha, tenido, que, que ha sido heredada de la dictadura pero que, que la concertación o la nueva mayoría eh, los gobiernos democráticos han perfeccionado esta ley, la han ocupado también, para, para poder disipar eh, como estallidos sociales que han habido en nuestro país. Ok, uh, entonces al inicio de esas marchas, al menos las marchas que, que se ven a nivel internacional, eh, está el FED liderado por... Camila el, Viejo, sí, ¿no? por una ...comunista, Camila sí, Viejo. Sí. Eh, Después eh, estaba la izquierda autónoma... Gabriel Boric, sí. ...un tiempo. Y ahora ustedes son un tercer grupo, pero también de la izquierda. Sí. Eh, ¿Puedes explicar al público internacional eh, qué es la diferencia entre estos grupos y qué diferencia hace si están por el uno o el otro entre los estudiantes? Yo creo que entre Camila Vallejo y Gabriel Boric hay una diferencia importante. Camila Vallejo es un partido comunista histórico eh, y Gabriel Boric, al igual que nosotros, que, que yo en este caso, venimos de grupos que se constituyen a partir desde los 90 en adelante como, como organizaciones políticas incluso solamente dentro de lo estudiantil no habíamos podido salir de lo estudiantil pero dentro de lo estudiantil constituidos como una organización política y que somos hijos y herederos quizás de, de una tradición histórica en Chile de, de izquierda, sí pero que nacemos de conflictos propios del neoliberalismo eh, como por ejemplo el conflicto educacional como por ejemplo el conflicto de la NOMA-SP por ejemplo o sea, son conflictos que son ya de, de no del capitalismo mismo, sino que de, de una derivada del neoliberalismo que ha llegado no solamente a quitar el plusvalor del trabajo, de los trabajadores, sino que llega a, a quitar el valor de otras áreas de la vida. De la educación, no, no tenemos que pagar por, por el agua, por la salud, eh, por la seguridad social en el tema de pensiones, eh, por un sinfín de derechos sociales que antes eran eh, tácitamente dados porque sí, y que el neoliberalismo lo quiera mercantilizar y que nosotros eso está en contradicciones con, con nuestra propia vida entonces hay una diferencia importante con, con esa tradición, de dónde viene y el partido comunista también es un partido mucho más eh, conservador en lo político no en lo ético, sino que en, en la audacia política, en lo que está dispuesto a hacer eh, de hecho el dos, mismo 2011 fue el partido comunista, tuvo mucho temor y nunca impulsó la educación gratuita como una demanda dentro del movimiento estudiantil tuvimos que impulsarla a otros sectores eh, entre comillas más radicalizados y que después hizo mucho sentido a toda la ciudadanía. Pero es porque el Partido Comunista no pensaba que eso iba a hacer sentido a la ciudadanía, que eso no iba como a arrestar de la masividad que estamos teniendo. Y fue al contrario. Entonces, ese tipo de cosas son diferencias igual de, de concepciones de, de la política, que, que son distintas de lo que está viendo ahí. Y, y bueno, y finalmente, además, el Partido Comunista tomó una decisión de, después del 2011, eh, unirse al bloque que había gobernado en los últimos años, que había sido la concertación, que después pasa a llamarse Nueva Mayoría de la mano del Partido Comunista donde cooptan nuestras dirigencias sociales, que era Camila Vallejo en su momento, la, la ponen dentro de, de un programa de gobierno, y además nuestras demandas al menos. Dicen ellos que van a dar educación pública en la de calidad, cosa que hoy día después del pasado del año no, vemos que no se cumplió tanto. Mm. Eh, es una diferencia, y entre Gabriel Boric y nosotros, bueno, son, son diferencias más que nada de herencias, pero hoy día los dos estamos dentro del Frente Amplio, mm. estamos todos dentro del Frente Amplio hoy día en esa, en esa discusión. Y, y bueno, eso es después, ¿no? El, el Partido Comunista, como dijiste, entran en el gobierno y dicen que han hecho todo lo que era posible en las sí. circunstancias. Y ustedes y la izquierda autónoma deciden crear este, este Frente Amplio. ¿Por qué decidieron hacer eso en vez de hacer lo que hicieron los comunistas? O sea, porque la concertación ha sido un proyecto que históricamente ha sido neoliberal. Las políticas que ellos han impulsado han sido neoliberales. Como te decía, eh, ellos heredan, hay un pacto que, que se realiza con los militares para poder pasar de la dictadura a la democracia. Y en ese pacto, que lo hace la concertación, Sanja no va cambiar estructuralmente ni la constitución que se instaló en la dictadura, ni el sistema económico que se instaló en la dictadura. Eh, que se instaló eh, sin discusión democrática. En el año 81 se instaló una nueva constitución que fue redactada por cuatro personas en Chile. Y esa es la constitución que hoy día todavía nos rige principalmente en nuestro país. Eh, y la concertación fue heredera a eso y profundizó eso. Ellos metieron el CAE, que es lo que decían ante el Crédito canal del Estado, este crédito que, que nos endeudó a todos, pero permitió que el mercado privado creciera mucho en la educación superior, que hoy ya tiene más de un millón de estudiantes endeudados por lo demás. Eh, fue también la misma concertación la que eh, no permitió que se avanzara en torno a reformas que fortalecieran la educación pública. Fue la misma concertación la que mantiene la ley terrorista y criminaliza al pueblo mapuche la misma que nos, mandaba, nos, pega, nos pega palos en las calles, o sea, como es la misma. Entonces nosotros vemos que dentro del ese sector, eh, por lo menos en la, la posición que tenía antes de, de esa elección, que fue el 2013, eh, era un sector que iba a mantener una lógicas neoliberales, no iba a cambiar sustantivamente el neoliberalismo. Es decir, esta lógica de es un Estado subsidiario, que entrega subsidios en vez de entregar un derecho social, que sea universal, que es lo que nosotros queremos cambiar, que es parte del discurso con el que se constituyó el movimiento estudiantil. Y en eso se, se plantea la posibilidad de construir algo por fuera de eso, una tercera vía. Que si bien hasta ese momento era muy, muy lejana, no se veía con claridad que eso era posible. Y yo creo que hemos demostrado con, con los resultado del 19 de noviembre de las elecciones anteriores que, que era correcta. Que hoy día cambió el mapa político en Chile. Hay una fuerza que emergió eh, con partidos políticos claros dentro. Que estamos teniendo un peso político relevante y que... De aquí un mediano plazo probablemente sea un partido que siga creciendo. Eh, porque estamos recogiendo demandas que han sido sentidas por la población. Sí, um, sí exacto. Ustedes obtuvieron 20.3%. No. 20.3% siendo que la encuesta que en su mayoría decía 9 o 10%. Si no hubiese sido por esa encuesta, probablemente nosotros la pudiésemos hubiésemos pasado a segunda vuelta. Y habríamos ganado. Eh, y yo creo que eso es un... Un elemento no menor que, que también tiene que ver con, con otra condición especial en Chile, que también podría poner aquí en cuestión. Aparte de tener un estado neoliberal muy desarrollado, eh, los medios de comunicación están muy monopolizados. Muy, muy monopolizados. O sea, pertenecen básicamente a tres conglomerados, no más. Eh, todo, la, la prensa escrita, eh, televisión, radios, todo. Todo está muy, muy concentrado en un sector elitista de nuestro oligarca de nuestro país, eh, y que veta ciertos debates, no los abre. Y las encuestas mismas son parte de lo mismo, o sea, pertenecen a un par de empresas eh, y que marcan lo que ellos buscan para poder tendenciar las votaciones. Eh, y yo creo que eso es una, una cosa importante que también demuestra el Frente Amplio en eso: es que la encuesta miente. O sea, como no, no nos dijeron nada, nos dijeron que no iba a ir pésimo no fue muy bien. En el caso hipotético de que Piñera gane esas elecciones, ustedes, junto con la nueva mayoría, ¿Tienen más votos en el Parlamento? Sí ¿Entonces qué podría hacer Piñera realmente? Es que por eso mismo yo creo que hay sectores de la nueva mayoría, por ejemplo, que podrían votar eh, Reformas de Piñera Podrían aprobarla Sectores de la ADC, de la democracia cristiana Sectores que incluso hasta del PP puede ser El partido por la democracia que es un partido que se creó en los años 80 Pero... Pero, o sea, eso es parte de lo, de lo que puede pasar Igual hay un escenario, lo que abre el 19 de noviembre, un nuevo ciclo político en Chile. Eh, que yo creo que nadie lo esperaba. O sea, eh, Sebastián Piñera, eh, Guille, en su misma apuesta, y el Frente Amplio no esperaba un resultado tan favorable a ese Frente Amplio. Y un resultado que, en su mayoría, si uno sumara los porcentajes de todos los candidatos de izquierda versus la derecha, hay una mayoría de izquierda hoy día en Chile. Siendo que mucha gente pensaba que hoy día iba a haber una mayoría de derecha abismante. Y eso demuestra que la gente quiere cambios. Que la gente quiere seguir avanzando en los cambios. No quiere mantenerse las cosas como están. Entonces lo que hoy va a estar en pugna es, bueno, ¿cuál va a ser el conglomerado que va a poder impulsar realmente esos cambios que hoy día la ciudadanía está pidiendo? Y en eso, eh, en esa pésima lectura que hubo del escenario, tanto de la derecha como el Chile Vamos, o sea, como la nueva mayoría, que es Guillén, y el y el Frente Amplio guiller y, la, y Chile Vamos, que la derecha, hoy día han estado muy incómodos para el escenario de segunda vuelta porque han tenido que cambiar sus programas radicalmente. De hecho Piñera sale diciendo que está a favor de la gratuidad, cuando toda su campaña dijo que estaba en contra de la gratuidad. Eh, después guiller tiene que empezar a recoger elementos que nosotros habíamos planteado este año incluso como movimiento estudiantil, que es la condonación de la deuda del CAE. Tiene que empezar a hacer guiños a Noma FP, un movimiento social muy potente que siempre lo han invisibilizado, pero que tienen que recogerlo. Eh, y eso es porque no leyeron bien el escenario político, no leyeron que hoy día había una ciudadanía que quería cambios y que la, la posición no era una posición conservadora de hagamos los cambios más lentos, no, lo no quería la gente hacer los cambios, entonces hoy día está buscando esos cambios. Y por eso la o sea, gente Piñera Baja no, también también su votación tanto Yo creo que, bueno, que ahí hay una, hay una, una cosa que, que todavía no se termina de leer por parte de, de los distintos grupos políticos, o sea, como los partidos políticos de derecha, la nueva mayoría, el Frente Amplio, que, que es este nuevo ciclo político que se abre yo creo que eh, da para hablar harto, o sea, yo creo que en el mundo también da para hablar, o sea, Chile es un país muy neoliberal, que supuestamente había estabilizado el neoliberalismo eh, con crecimiento, con disminución, o sea, con disminuir la pobreza, no la desigualdad, pero sí la pobreza extrema, eh, y a pesar de eso surge una tercera fuerza como de izquierda, que claramente tiene planteamientos mucho más claros en torno a un Estado de derecho, un Estado garante, y no un Estado neoliberal, que es lo que ha sido la, la modernización neoliberal que hemos vivido en nuestro país. Ok, en esas elecciones, la segunda vuelta, entonces, ¿qué, ¿qué ves tú personalmente? ¿Cuáles son, cuáles son las opciones? Y... O sea, sí, sí, dentro del Frente Amplio igual se ha una discusión respecto a este tema, eh, porque no da lo mismo que en gobierno, eso está claro. Eh, además nosotros obtuvimos una votación del 20%, lo cual da una responsabilidad importante de acuerdo a lo que uno va a hacer también, lo que uno como conglomerado decida. Y en eso, eh, también, como ser un conglomerado joven, era difícil tomar una posición. Porque somos 11 organizaciones dentro. Y llegar a un acuerdo con 11 organizaciones de, de un variopinto político, como no es tan fácil. Y en eso yo creo que, que, si bien la decisión que se tomó ya como frente amplio, que es decir, bueno, Piñera es un retroceso. Sí o sí Piñera es un retroceso. Eh, eso lo dijimos claramente. No somos dueños de los votos. Es decir, usted, si hoy día quiere quiere hacer que la gente del Frente Amplio vote por él, él tiene que buscar a esos electores. Y en esos electores buscan mayor, no, no tanta ambigüedad, sino que mayor claridad de, vamos a mejorar las pensiones, y ya, pero ¿qué significa mejorar las pensiones? ¿Va a acabar con la FP? No va a acabar con la FP. Vamos a acabar con el CAE, ya, pero ¿va a condonar la deuda del CAE o no va a condonar la deuda del CAE? Vamos a, o sea, hay un sinfín de propuestas que ellos tienen que, que, que ser más claros. Y eso también lo plantea el Frente Amplio como en esa posición. Yo en particular era una posición más de, de que había que poner unas condiciones más claras y si esas condiciones se cumplían, votar por Guille. Eh, entonces poner, tener la capacidad de instalar temas programáticos duros que nosotros quisiéramos que estuvieran en la palestra y que eso, eso fuera. Eso votar por Guille, pero no ser un co-gobierno con Guille. Jamás íbamos a hacerle campaña, no íbamos a hacer pero sí llamar a votar por, por Guille. Eh, no ser parte de su gobierno tampoco. Vamos a ser oposición, eso es súper claro. Nosotros vamos a ser oposición o de Guille o de Sebastián Piñera. Porque ninguno de los dos días día representa el proyecto que nosotros estamos construyendo, que es un proyecto distinto para Chile. Ok, pero ya va a necesitar los votos de ustedes en el Parlamento para poder... Eh... Si es que él no, o sea, si es que él sale electo nosotros vamos a votar las leyes que sean proclives a lo que hemos demandado todos estos años. Si es que no son proclives no las vamos a apoyar. Tal como lo hicimos con la pequeña puestos que tuvimos este año, que eran dos o tres eh, dentro del, del Parlamento. Que a veces se requería justo de esos dos votos. Entonces requerían de nuestra votación. Pero muchas otras veces no y no, no nos preguntaban. Pero en este caso tenemos ya un senador eh, 19 parlamentarios yo creo que es una, una fuerza importante. Eh, entonces yo creo que en esa línea vamos a, vamos a construir también nexos con parte de la bancada también de la misma nueva mayoría. No toda la nueva mayoría, pero sí por ejemplo el Partido Comunista. Mm. Quizás sí también parte de sectores del Partido Socialista. Eh, no todo porque hay sectores corruptos también ahí, pero... Pero sí constituir un, una posibilidad de cambio. Ya. Yeah. Eh, pero si, si ustedes al fin van a discutir al menos con otros partidos en el Parlamento y eso... Eso, eso en, en un futuro, después de la sí. segunda vuelta. Ya. Yeah. Sí, sí. eh, ¿No pueden caer en como en el mismo problema como los comunistas que, que la gente dice bueno, ustedes fueron y, y al fin no se cumplió mucho de lo que prometieron? Es que los comunistas fueron gobierno. Fueron gobierno con la nueva mayoría, nosotros no vamos a ser gobierno, no vamos a estar con ella. Vamos a votar cuando sea consecuente con nuestra posición. no vamos a asumir los costos de sus posiciones. Que son posiciones muchas veces como contraria a lo que hemos planteado desde los movimientos sociales. Y es porque la nueva mayoría se quiso constituir mucho tiempo como un bloque histórico que, que leyera el centro, el centro en Chile, que fuera el centro en Chile y pudiera mantener ese centro. Una centro izquierda que, que aglutinara eso. Y yo creo que eso hoy día ya no, no va, se, se desarmó. Y el centro en Chile está mal a la izquierda. Como nosotros pasamos a la izquierda y hay un centro que está mucho más a la izquierda, entonces eso no... Y la gente, yo no sé si está buscando el centro tampoco. Entonces, ¿lo que espera necesariamente un gobierno de Guillén, donde él para proyectos progresistas busca votos de ustedes, y para proyectos menos progresistas busca dos votos de la derecha? ¿no? Yo diría de la derecha tampoco le los votos. Por eso vamos a estar en un periodo en que, como te decía antes, un periodo donde va a estar en pugna cuál va a ser la coalición que se va a poner a la cabeza de la izquierda en Chile. Si va a ser la nueva mayoría o va a ser el Frente Amplio. Cuál va a ser esa fuerza que, que va a ser la que va impulsar estos cambios que la ciudadanía está pidiendo. Eh, y en eso tenemos que ser astutos nosotros también dentro del Frente Amplio. O sea, hay, hay que fortalecer el proyecto, hay que fortalecer posiciones. Tenemos un trabajo político muy distinto al que tiene la nueva mayoría, eh, mucha más inserción en los movimientos sociales, el movimiento estudiantil, o sea, las federaciones de estudiantes ya son del Frente Amplio, eh, las federaciones de trabajadores también están empezando a del Frente Amplio, no más FP, el movimiento en su conjunto es muy cercano al Frente Amplio. Entonces, eh, tenemos un enraizamiento social distinto, una forma de hacer partido distinta. Que, que la nueva mayoría desechó mucho tiempo, se, se concentró en ser un partido técnico eh, de cuadros políticos pero que no tenía inserción en la sociedad, de hecho eran partidos muy pequeños como, y se verían las más caras o sea, y nosotros creemos que tenemos esa posibilidad mucho mayor de ir ampliando eso. En cuatro años, en las próximas elecciones, ¿cómo sería la situación ideal para ustedes? Porque me imagino que no van a llegar a 50% pero como Yo creo que en cuatro años hay una situación ideal porque entre medio de eso hay disputas de los municipios y a esa, esa pelea la vamos a dar vamos a dar la disputa de los municipios que, yo creo que eso también nos va instalando más a nivel nacional hay lugares en que nos fue muy bien como Frente Amplio que era donde nos conocían harto que podría ser en Santiago Santiago nos fue muy bien Santiago centro pero también las, las comunas de Santiago de la región metropolitana no así en el sur de Chile por ejemplo no nos fue tan bien en eso. Entonces, hay que hacer un trabajo de poder insertarse en esos espacios. En Valparaíso también nos fue bien, pero tenemos que viendo cómo seguimos constituyendo ese liderazgo a nivel nacional. Que nos permita en un mediano plazo tener una fuerza ya potente y hegemónica. En los lugares donde nos conocían, le ganamos la mayoría. Yo creo que en, desde aquí a cuatro años tenemos altas posibilidades de ganarla. Como, pero, como que ellos, ustedes van a...? ¿Tener la mayoría en el Parlamento o todavía necesitamos buscar... Yo, otros, creo, no, yo creo que podríamos tener una mayoría en el Parlamento. No sé si una mayoría, pero sí una fuerza que sea ya. que lleve la agenda. Porque hoy día vamos a ser una fuerza que, que nos permite vetar ciertos proyectos. que nos permite negociar ciertos proyectos. Pero no que nosotros impulsemos la agenda de los proyectos que se han impulsado. Yo creo que en cuatro años sí vamos a tener esas posibilidades. Eh, igual en términos de eso falta mucho que, que pase. O sea. Hoy día, en este escenario que nos enfrentamos, ocurrieron dos hechos políticos importantes. Uno es el 2011, que irrumpe el movimiento social con claridades de en torno a derechos sociales, y además, entre medio, una crisis de la política la vinculación político-empresarial. Casos de corrupción, casos de pago ilegales en la política, que golpeó muy fuerte a la mayoría de eso. En su ética, en su electorado. O sea, a su electorado no le pareció eso. Le, le golpeó más que a la derecha, porque a la derecha, como que la gente, bueno, estos son corruptos, pero me importa poco. Entonces, yo creo que ese, ese tipo de cosas son. Son elementos que nos permitieron ir instalarnos, pero ahora tenemos que ver, bueno, cómo con esta bancada logramos proyectar el proyecto que tenemos. Ok, eh, hablaste sobre una nueva constitución. Eh, ¿Cómo cambiaría Chile si tuviera otra constitución? Porque va a tener como la misma gente, ¿no? Y la, misma, mm -hmm. la misma policía, el mismo ejército, el mismo poder que tiene actualmente, al menos al inicio. ¿Cómo o sea, es que las estructuras determinan los comportamientos de las personas. O sea, Chile cambió porque cambiaron cierta estructura y hubo cierta represión de por medio. Eh, Chile no es el mismo de los 70, el que llegó a los 90. Eh, por una parte, la, la política terrorista del Estado, que, que mató a gente, pero también entraron ciertas normas. Eh, y yo creo que ahí siempre se cruzan cuatro planos, siempre en la constitución de, de estructuras. O sea, hay un plano político, hay un plano económico, hay un plano normativo de las leyes, si lo quieres ver de esa forma, y un plano cultural. Yo creo que el plano normativo ha jugado un rol importante, por ejemplo, está consolidada como derecho constitucional la propiedad privada, eh, por sobre un derecho social. O sea, y de ahí en adelante hay muchas cosas que te pueden tirar al Tribunal Constitucional simplemente porque está dentro de cosas principales. Y eso impide, por ejemplo, que... Eh, el Estado hoy día imponga la democracia en los establecimientos vocacionales, por ejemplo. No puede decir que su establecimientos tienen que ser democráticos porque eso es anticonstitucional, porque vas a llevar eh, la autonomía de cada establecimiento, etc. O sea, hay un sinfín de razones que, que eso pasa. Entonces, que las leyes permiten que uno instale cierta reforma más profunda. Pero ahí no cambia todo. O sea, hay una parte que cambia con eso. Eh, y que te permite además eh, cambiar las relaciones sociales que se tienen hoy día en nuestro país como ¿Cómo te relacionas tú con la educación también? Porque mucha gente se relaciona con la educación como si esto fuera un servicio simplemente. Que Yo tengo que acá, yo pago porque después esto me va a servir para aumentar mi sueldo. Entonces hay una lógica muy neoliberal instalada gracias a este tipo de lógicas. Pero si uno lo instala como un derecho, la gente se da cuenta que bueno, esto es algo que me pertenece. No es algo que, que yo tenga que pagar. O sea, es algo que, que yo puedo estudiar tres años y no terminar no importa. O sea, adquirir un conocimiento educativo que, que me va a ser útil en la vida. No solamente porque voy a ganar más plata. Y eh, yo creo que ese tipo de cosas van cambiando cuando uno cambia la estructura, o sea, cambia la normativa. Me centré en el tema educativo, pero por ejemplo también el agua. Hoy día el agua es un, un, un bien que se puede vender sin problema. Y tú puedes inscribir un, un cauce de agua y si abajo había gente que lo ocupaba para cultivar, eh, pueblos que llevaban años cultivando siempre, no sé, membrillo, uva, lo que fuera, bueno, eso se pierde porque una minera más arriba tuvo que una minera extranjera se quedó con el agua porque necesitaba limpiar lo que estaba sacando en cobre y se acabó. Y toda esa gente tiene que empezar a comprar agua aljibe de traerla de otra región. Entonces ese tipo de cosas cambian las leyes. tiene que ver con las leyes. Eh, también respecto, por ejemplo, a la misma corrupción en la política. La vinculación política empresarial también se cambia con las leyes. O sea, Hay un sinfín de elementos que van configurando eh, cosas distintas en nuestro país. Eh, el financiamiento de las campañas políticas, por ejemplo. Eh, la ley de medios de comunicación. La ley de medios de comunicación hoy día permite que esté todo monopolizado. Pero ¿por qué no resguardamos que haya medios de comunicación del Estado? Que haya medios de comunicación comunitarios, aunque no se les pague. Pero que se resguarde un espacio dial, por ejemplo, en el caso de la radio o en el caso de la televisión, de, de la televisión digital, que sea para medios comunitarios. Como lo hay en Argentina, por ejemplo. Que se intenta ahora retroceder. Pero, pero eso tiene que ver con democratizar también los espacios. Que, por ejemplo, se pueda llamar a plebiscito. En Chile hoy día no se puede... O sea, es muy complicado llamar a plebiscito. O se puede llamar a convocar a asamblea constituyente. Son es pocos de No es viable. Por la ley. La ley lo impide. Eh, o sea, bueno, hay un sinfín de cosas que uno puede entrar a cuestionar. La, la, la, la, por ejemplo, la composición de las cámaras. Que sea bicameral. Que tengamos unos senadores y unos parlamentarios o sea, y unos diputados. Y que tenga que pasar todo con ese trámite burocrático. Es decir, las leyes, las transformaciones se mueren mucho más. Entonces, bueno, hay un sinfín de cosas que tienen que ver con el plano normativo. Y el plano cultural, yo creo que esa es la disputa más dura que tenemos que dar en Chile. Porque tenemos una cultura muy instalada de lo mismo muy instalada. Con escasas posibilidad de, de ordenar eso. La otra cosa que mencionaste fue el AFP, que tampoco no están tan vinculado a los estudiantes. Eh, ¿Eso simplemente es un, una reforma del sistema de pensiones? Es una reforma del sistema de pensiones, pero que pasa a llevar los pilares... Del capital financiero en Chile. Los grandes, las grandes familias, los grandes conglomerados económicos de Chile se sustentan en el tráfico financiero que tienen las AFP. Si hoy día no existieron las AFP, probablemente hay mucha inversión en Chile que no se había hecho. Eh, y esa, y la FP las AFP son la riqueza de todos nosotros. Es nuestro trabajo. O son sea, nuestros sueldos están siendo entregados para que ellos negocien y puedan seguir reinvirtiendo su capital. Entonces algo muy duro. Entonces la... ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa FP? O sea, lo que está proponiendo hoy día el Movimiento Norma FP, está proponiendo un sistema de reparto tripartito solidario. ¿A qué me refiero con esto? que eh, vaya Primero que se crea un órgano del Estado o de los trabajadores que administre la AFP Que administre el sistema de pensiones, no la AFP, sino que un sistema de pensiones nuevo El sistema de pensiones va a recibir tres ingresos Uno que lo aporta el trabajador, que es su aporte individual que entregaría Otro que lo aporta el Estado, porque el Estado tiene que hacerse cargo de la vejez de su población Y otro que lo aporta el empresario, o el, el que contrata mm. Eso en concreto en el de empresario en un impuesto, a la larga. si uno lo piensa de una forma más, más no la estructura. Pero es un aporte de los tres, por eso es tripartito, que los tres aportan, primera cosa. Y después a partir de eso, eh, uno con este, con este fondo que uno va generando lo invierte, en, porque quiere que este fondo crezca, pero lo invierte en no en cualquier cosa, sino que lo invierte en cosas que le hagan bien a Chile también. Entonces lo puedes invertir en un tren, lo puedes invertir y después recuperas la ganancia, ¿sí? pero, pero te permite que esa plata sea utilizada para nosotros. Para los que aportamos en ese sistema No para que una familia lo invierta en las forestales Y se lleve las ganancias al extranjero O que lo invierta en una minera y se lleve las ganancias al extranjero Que es lo que ocurre hoy día eh, Entonces, ellos administran esos fondos Y bueno, y además asegurar ciertas pensiones mínimas O sea, pensiones mínimas para eh, la gente que fuese santo, O sea, las madres, por ejemplo Todas las madres que hoy día trabajan en nuestras casas Que, que tienen que recibir una pensión ¿Por qué no la va a recibir si... Ella sustentó para que él pudiera ir a trabajar. O sea, hay una cuestión también de, de, de una visión feminista también del asunto. O sea, como aquí un trabajo que no es siendo remunerado. Bueno, las pensiones tiene que ser remuneradas O sea, no puede ser que no te reciba una pensión solamente porque no recibió pensión indirectamente del empresario. O sea, como hay un... Bueno, y hay un sinfín de cosas más. Pero bueno, el sistema que se propone es un sistema estatal. Unificado. Fin con la FP. No hay FP. O se acabaron. No una FP estatal, que es lo que propone Guille. Y él propone una FP estatal. Y nosotros no. O sea, no hay FP. No hay esa competencia de mercado. No, son fondos de nosotros. Entonces, lo que no quieren es que el Estado maneja como un AFP, sino que el Estado tiene un fondo que se organiza más, que se controla más democráticamente. Se controla por, por los intereses que tenemos el país o los trabajadores que entregamos los fondos. Ya, yeah. sí um, Tú eres, diría, estudiantil. Me imagino que muchos estudiantes... Todavía no tienen salario, no saben cuánto van a ganar sí. eh, Por eso tampoco no tienen la mínima idea de cómo va a ser su jubilación o ¿no? todo ese sistema eh, ¿Para ti es difícil hablar sobre estas cosas con estudiantes? En general, el, el conflicto de la AFP es un conflicto muy transversal en China Yo creo que eh, los toca a todos Salvo a los súper ricos al resto, todos saben que van a recibir una pensión de miseria. Eh, salvo la gente que tiene mucha plata, pero en general la mayoría sabe eso. Entonces, los estudiantes sí se pueden identificar con esta? Sí, escucha? sí, sí. De hecho hay estudiantes que marchan, muchos estudiantes que van a marchar con, con la fp Y que... Um, pero también hoy día ocurre que, bueno, las marchas han sido un mecanismo que se ha desgastado, ¿no? pero sí tú ves amplia aprobación, o sea, todos están de acuerdo con que la FP hay que acabarla. ¿no? o al menos con las condiciones actuales en las que están, no sirven. Ok, eh, gracias por la explicación de la política de Chile. Eh, cuando desde lejos vemos a, a América del Sur, eh, siempre pensamos como la colaboración entre los diferentes países, al menos hasta hace unos años que hubo gobiernos sí, medio progresistas en Brasil y Argentina y también algo en, en Paraguay y después la nueva mayoría acá, eh, pero Chile generalmente queda un poco afuera de todo ese escenario, ustedes no son parte del Mercosur, son un poco algo dis distinto, ¿no? Sí. Eh, con todo ese proceso de, de, de, de, de una constitución o, o algo así, eh, ¿cómo ves como la, la posibilidad de una integración con América Latina? O sea, yo creo que o sea, la forma de superar hoy día como lo, las condiciones de producción que tienen nuestros países que son principalmente materias primas exportadas, eh, lógica extractivista, donde nosotros en Chile lo que, lo que entregamos hacia afuera es cobre, fruta, pescado, eh, será. Esos son los grandes aportes que hacemos al, al mundo en ese no hay mucho diseño, no hay producción nacional y Latinoamérica en general tiene ese problema, salvo algunas excepciones como Brasil, que ha buscado industrializarse un poco, Argentina, pero muy poco, Argentina, o sea, más que nada han resguardado sus fronteras con, con impuestos y han, han resguardado la industria nacional, pero no, no, no han logrado superar eso. Yo creo que la única forma de hacer eso es con integración latinoamericana. Igual, eh, dentro de eso, hay, hay un ha faltado lectura de los sectores más progresistas del, del Estado y la condición del mercado a nivel global, creo yo. Eh... Y de asumir el desafío que, que los estados hoy día no son representación solamente de las correlaciones de fuerzas internas que tiene un país. Eh, los estados no solamente representan qué tanto poder tiene el empresariado, qué tanto poder tiene este sector del empresariado o este sector social o, o este sector de interés. El estado no solamente representa lo que ocurre dentro de su país, sino que también una representación de las correlaciones de fuerzas externas. Eh, un ejemplo muy concreto de eso yo creo que tiene que ver con lo que ocurrió en Grecia, con Siriza. O sea, si quizás un ejemplo concreto, ellos tienen un proyecto, logran hacerse del Estado y se enfrentan a un escenario internacional donde se les pone mucho más difícil y que lo que tú decides acá no depende solamente de lo que están acá depende también de cómo tú estás relacionado con el resto y eso, bueno, se queda ese gobierno finalmente, o sea, sí, se quebra ese proyecto en, en su principio y Pero tú crees que yo es, creo, en, es, aquí que en Chile que pueden hacer política fugazista, aunque en Argentina y Brasil copianos no, como... Creo, yo que no, yo creo que no, yo creo que, tener que lo, cuando uno está en el Estado tiene que tener un grado de pragmatismo mayor y entender eso, entender de que esto no vamos a avanzar sola que lo que uno hace cuando se toma el Estado es empezar a ganar tiempo mantener acá, veamos cómo vamos mejorando las relaciones, cómo vamos avanzando pero si uno quiere avanzar a otra etapa, no lo puede hacer local no. tiene que hacerlo con, con otros países y entendiendo qué significa el Estado hoy día en, en la globalización O sea, yo creo que ahí hay una, hay una cosa que, no, que desde un sector de izquierda Voy a hablar más desde una perspectiva más marxista quizás eh, Se ha perdido ¿no? lo, lo último que tenemos en análisis bueno, fue el AMCHI, el Estado moderno Pero eso ya no fue, tampoco va No es el Estado moderno lo que nosotros hoy día tenemos El neoliberalismo es un desarrollo global En el que la globalización pasó a ser dentro del relato algo deseado, porque la globalización está cerrada, desde que Cristóbal Prón llegó a América Latina, que ya estamos, el mercado se globalizó, pero, pero que sea algo deseado, que los países desearan ser globalizados, fue algo eh, propio del neoliberalismo, que es un discurso que está cayendo. O sea, lo vemos en, en, en, en Europa, se, se cayó, en América Latina se cayó cerrado, o sea, se cayó cuando Chávez, se cayó con eh, Bolivia, se cayó con con Ecuador, o sea, ellos desarmaron ese discurso. No va, y nosotros vamos a proteger nuestra industria porque necesitamos construir eh, cuestiones locales. Entonces, Pero el, el problema es, bueno, ¿cómo nos relacionamos hoy día en ese mercado? Con una China que, que toda, tu, toda la producción que tú quieras hacer va a ser más cara que producirla en China, independiente que del viaje. Entonces hay una discusión ahí que, que yo creo que en nuestro sector no ha dado bien, de qué significa el Estado hoy. ¿Qué significa tomarse el Estado? Porque tomarse el Estado hoy día no es tomarse el poder en forma concreta, hay más poder que el Estado. Los empresarios tienen mucho poder por fuera del Estado, eh, a través de su medio de comunicación, pero también de su propaganda, de la posibilidad de levantar cosas en infraestructura, puentes, de donde ponen el dinero crecen ahí la, las posibilidades. Entonces hay una discusión ahí que no, que no hemos dado bien en nuestro sector, que, que se demuestra también en el fracaso de los proyectos como progresistas en la América Latina. En como lo que fue Cristina, como lo que fue Lula... Eh, Evo, o sea, Evo Morales yo creo que ha aguantado Pero, pero por ejemplo en Venezuela Hay, hay, hay harto más complejo que, que, que analizarlo, simplemente. Yo creo que Venezuela igual es un país Que, que se ha tendido a, a vulgarizar la discusión Como a, a banalizar Y solamente no, que un dictador no es un dictador Pero yo creo que ahí han enfrentado Coyunturas mucho más complicadas En términos de lo, de lo político Y de, de este enfrentamiento como al empresariado Mucho más complicadas que, no, que si uno lo reduce, si es democracia o no es democracia, bueno, se acaba la discusión. Pero, pero si uno lo analiza más el tema del poder, creo que tiene harto más de análisis. Eh, sobre todo que hoy ya se está estabilizando, ¿no? Entonces, como ahí hay algo interesante que ver, como creo que no es tan fácil. No es lo que yo deseara en mi país necesariamente, yo no, no deseo llegar a esas condiciones. Pero creo que ahí hay, hay cosas que aprender de eso. Ok, bueno, muchas gracias ¿algo más que... No, no, sí, sí. vale. Ok. Vale. Muchas ya. gracias. Si puede tomar una foto, entonces sí, sería sí, claro.